Orain esperientzien atalari ekingo diogu. Arraian, Javier Burgoa, ben esperientzia kasalduko du. Santurtziko, bihotz gaztea ikastolan egiten du lan ikate dinamizatzaile besala. Bera, kasalduko digu, txanela digitala nola kudeatu duen klasun servitzuarekin. Javier? Bai. Txanela digitala entzutean, igual ematen du digitalizatu dugula txanela e, Metodología, baina ez da es da orla. Eh, Al batean da tenido lentes concha en el que digital, salió ¿vale? Orduan, vio de castola, talas, de castolada, el de talada, el gas tal en el cartel coquillada, el y de cero a pero eta que está más grande vale ni el encuncha izan y se que ningo la quise na eta bimilla ticona y cada día me lana bete dut, vale Orduan, chanel digital ha pasado un a Bimila datik ona, galdetu noen lankidei, eta egia zanda inorka zuen jakin noizasi izan, baina duela pila bat azik ginen hori e txanela digital ordu honekin. Vale? Eta orain arte beti gonda, bete izan izan da, e tutoren esku aurreara mateko. E Neiz eta txanela ditu, ez dukak lotura oso zuzena txanelarekin, Verás, baina, baina e, pues, vale? e, es de notarik, notaric, evaluación de verás, planifica que pues, ascatas una o soasan. Vimia tamayru, vimalao y castor tutor en escuseo, vaya el dos inspira falta se oca, te la nire que Eta bueno, pues si nuen auquera de zela, alfabeta ha sido digital a Lancheco y Caslequin. Con Tutanisanda Gañera, DBH en X Seguela, bueno, pues valía videta esta tres digitala que era Vilcheco Esperincha, era que era Matemasuten, pues aurrera para bat izango zela y Casleinchates. Vinía Tamalo, vinía Tamamos y Casturtean, Landutaco y Casmayakis en Siren, y luego a esta Irugar Mayan, e, bueno, la cosa es que Machu Awetan, e, la burles vilcendut, es seringuen. E, Así guiñan curcho, lenguir y la betean, lando venito en Burumapak, vale, valles cus, esta giro, pues ya ja, me empezó a tener idea en Antola, que esta, esta, esta, Goraverac, para pasar mind programa, era vilcendut, desde que te has suen. Biversidad de doaco acobate tal vez te va baña doacoa acua oso potente eta eta polita, vale. Horrekin al berean, driveco oinarriak que saltouni en baña va cari egin vale. Con tú eh, aman como batekin, de L H I A eta eta ikaslek va cari gravintzengune gelakoa. Pero vaya a ir a la tú en Google en Villa Quetaque Gita, información a Topacheco Susina y ETA y luego a René Villa en la en Scratch. La UAR en Mayan, mi UAR en Mayan en eh, pues ella drive Necesita con tu manca como una e, ya aunque es pena que en neta un chanelaco proyecto para que su era un proyecto educativo normalen, bueno pues tendría dira, edo que edo, edo póstera que talas bueno idas la neta ahora dan he matado aunque era gallego el pena que gitea harritodo de en e, bañitar x main eta drive en gordes en etas Eta la angustia etas quienes bañitar burma para que es que co la na berrienza koizanzan. Vale, eta hosgarre maian aprobetatu ja umeak elduago bidirela eta eta ba aurreko urtean ere egin zutela nirekin ja asi ginen zuzenean e Gmail eta Drive lantzen baina bakotxa bere kontuarekin. Eh? Gero hori lehengo hirulabetean eta bigarri bigarren hirulabetean bideo digitala landu genuen, eh ba hori, ba aurkezpenei geitzeko beste beste aukera bat proyecto en Alcestán Suez. Etaz que no me lo Classroom leo, leo, leo, leo, berrea Eta ha ido estudiando situada en lentes con characo veréis equipos garemallaraco aunque era apartasela eh? cuando tenía que ver duro aude la así era así era eh? coo claro más o sea has coso cada segunda ocasión eh, aunque la bañado has situela hasta que lo quiere que ya arduera que está ira pero bueno hasta ordu orduo ordua carbatisa Nick eh, se arritan eta y gas le caña escarcha en si en ematen y eh, Maten, por tu taco y ardura que eh, Bucacheco, Orduan o invitartes, echa en al sudén eta... eta bueno, pues eso. Y eh, cuyo si no invitaré clasum le enes un characo o so a a sela. simple agua eta horregatik adino egokiagoa. agua. Eh? Eta, que era baitare drive carpeta ta archivo en Kudia, que normalean, e, pues hasta en Taldea, Arloa, ta, ta, ta, Sayoa, igual galtzen dira, es. Eta, bueno, pues e, Klasume que me atendó en e, Avantallada, gardena que era Gardena, su gardena su archivo, eta, vera, ekarri, carry, vuelta, el aman, baycasle, eta, egaracasle en chat. Esa Ibeli Vier Drive en caslea, ba, eta, Solchelacoan y e, en samudrano y ya en cuida que te osa proposada vado has vata vestir en acheti que inaldo subirá garpena gabisa checo pero eh, eh, aunque pena para toda baña bueno y cueste ser de maquicha pero em, oso algo que he hecho en side ya dura va edo era edo umeak en materia de los agarre ha quedado un un cierta juan e, Jordi aquí Matera, Orduan bueno pues es en Duasco es aurrera, se Juan se haiteste el vidre, es clic click, eta la e, ensaye, vale? Eta quiero y e, la kasle moduan y casa en la oso de Jarreipena osos eh susenian e, ni gusten ni susenian y e, arduras atendi susenbate quién bruto duten burutu, gero, esté en bruto, eigusi eh, Colana, egindako lana, eman Susenian zuzenean eh, Riburusco feedback, er tego, ba, bueno, obetu alduzu hemen, egin alduzu hau, hau, konpondu behar duzu, hau, zuzendu, bueltatzen diosu berari, konpontzen du, o sea, bueltatzen diosu berriz, lortu arte maitza egokia izatea. Eta gero azkenes, pues pues, beharrezko bada, kalifikatu daiteke eh, jarduera. Eta, bueno, pues, engañera, kalifikatzeko sistema mal da, eta jarri alduzu zuzuna se va aquí vale y Sanda Kolarsovac Nos queda izan ya claro ahora en rumas y batean naiko Verdesewen está eta, bueno para suposas tensan eh, matrícula ha sido que Taldeca, va eh, a la tal Google Apps seco pakete barruan y Caslak Taldeca deca eh, gelaka eta sortu dezakezu, tu gelaba correo el vídeo concreto eta está orden Duzuna, bidori, dira jarraian. Bueno, en matrícula de tendencia correr el vídeo y matrícula de a a Bueno, vamos a Torreta, eso funciona tu tal, vez y no hay banan, banan, taca, taca, y Casle Bachuei, Pilatos y así que no, ¿veras? Pilatos y Edo Sayoa, zabaltzea, eh, Juatea, tal, tal, Eta, pizkat tu lércico, eh, sistema en función a Mendoa. Vaya, eh? ve inartuta, orte cabrera Eta, vaya, tara, vaya, que su eh, clase en hardware, que docate o que era, comentario va, que Eta, que endueis izan noén, o sea, vigaré minutuan, kendu que izan en noén, se llama Susana con el hola que hace. Eta, eh, es como vamos. Eh, bueno, hoy se nos han pantalla, se pantalla. Esta, bueno, lehenengo ningui la vetean, landu noen ori Gmail, vale, ordenor Gmail barruan, sartu berren susen en era, edo drive edo do ber, naio hoy se noen resina Gmail punto com, punto. Esta berta ni que tenga una, saio así, gogoratu tu pasai chat, le ningo pues ez aquí se mata, pasa y chat ber bueno, ber ber se Soriones, Soriones, Administri, App, Badao, Telefonera, Bateco, Eta, momento, Antipita, Alta que Eta, bueno, esa ni sano somingarrea, vale. Me kudeak cudea, Eta, Vialdu, Jasota, Pun, Jasota, y Eta, archivo, Esa, y Ludia, Eta, archivo, que está la estrevida, que se la encerta tú, me sube tan. Eh? Pero Jasota, y tú me sube, archivo, a chiquita, como me pues, non gorde, se quimera Yequin, Eta, baitare, pues, sorry. Y en lugar de pues, a Dingabeco Axireles, esta suposa agenda, pues, a ezin diegula holakorik eman, ba sin Diego la o la Coriqueman, vamos a ver ese no en dos minutos y campos a comer, o sea, ya que si alguien se ha ido a hacer, es para la anduve en Baitareo, y pantalla la guerra en dual gurecha e, arriba y abajo y gusten mirar, va para allá encima, ba, va para arriba, gusta chensitchei, no leerte abajo. Carpeta que me, archivo, eh, vale. Pero carpeta que te la leen a oquera, que se introducen, pues color al dato y se en al dato, muyito al diré la, tal por. Parte que está, carpeta que está archivo, en parte acá que está, pero o sea, se la encudea, se la engorde, carpeta mantendu. Eta gero ya ja, aquí genion e, documentos negros penarí. A seguir, en test de documento A que tienen, test de documento que Niena izan Sansan, es idaztea beraien en visita, veis que está Lotuta, lore nipsun texto generadore bat, es idástica, sucede copia checo bloqueo y que está, bueno, parágrafo título 1, título 2, título 3, eh. eta, bueno, pues iludia eta la cosa, bueno, pues eta, bueno, sin sí, más no hay como súten ya lo eta landutakoak, du bueno aquí me powerpointekin, e, driveko egiteko, eta baita baita estu dokumentutan, eta baita lo que arteko edizioa. el arteco eta orbe baita re chat ba, madre y catuariki y e, sanguito en desde te sanguarazo acompaña bueno e, topato ya ja, el lánal debatere gilitusan eta al chateo Bigarren hirulatetean, eh, digitalari ekin genion eta amoasan bari, ba ja, pues txanela gai bukaren bideo txugun batzuk egitea asaltzeko ikasitakoa, ez? Eta horrela, pues ez da referentzi moduan isteko urrengo ikasturtean datozenak, datosenak, ba kurtso, digo, gaiaren hasieran, pues, e, sortzeko jakinmina eta eta bestalde baita ere, santurtzin, ba euskara amaia hobetu berdu. Orduan er, euskararen intonazioa eta osko adierasmena indartzeko. Eta pues sormena bultzatzea, z o sea, dira dira hori baina ez dute sortzen. Etan bueno, hasiera batean pentsatu duen presnabatzuk e, erabiltzea eta ere eginuen sakeleko telefonak erresena delako, eh, gustio dokate, bai beraiek edo bai ingurasoak. Esta edición, así pensando en GoPro Studio, era doako que eta oso potentea, o potente, vaya, complica tu con Dardoan en Askenean, la el que no es Movie Maker. Mm? Movie Maker Riesker, pues, si se han en esta, bueno, pues eso, en mi canal de TIC necesitaba el le iba a cochar, grabación que quiten, vídeos antihelérico ha hecho aquí en el instituto. Estamos, aparte no hay ni graba ni de teléfono aquí en graba tu eta bain, pagayo. egizu que puedes Eta, en vídeo. bueno lenguaje hisanere, izan ere, con, no hay con más hojatera su tén. Está ahora la rienda hisan san. Pues el disio había dura delata. Era belchengenito en Madrid-Agustiak. E, Escolabi punto -ko cero acorde en copeto en eta bueno, pues, pues no hay en hor, koordinazio falta que bat, eta, beraiek, ba, bueno, que el la ciudad de Gaulcora, que se ha que el clonado de la ciudad de Gaulcora, que que que pues, eh, ni las moas, scratch lanchas eh, askenengo virus ayo, que habiliguen tuen block li, wegunian jolasten. Esta quita se gusten baina suen, hori da scratch ancha agua, eta, bueno, pues veres du genuen laberinto, edo meis, eh, atala. Ordanor, lógica, eta pensamiento estructura toda, lando va suten, lorcheco, va proposatutako propósito tu egiten. Ja. Javier, ya... Ja? Behar dugu ja? <laughs> bai, agarrera, bueno, escratch. Escratch es un sendero, la racastan dines es un sendero, la sendero es un sendero, la sendero es la sendero es un sendero, la sendero es un sendero, Javier, ya, es un sendero, bai sendero es un sendero, la sendero es un sendero, en sendero es un sendero, la sendero es un sendero, la sendero es la Berre izan zan, ni justo e, en e, bueno, izan y Sansan, ni Sorián justo Garay, Aretan, Garatu y Castelo va teniendo buen irakaslea está Ira Caslea, Zarau, cosa que te ha ido buen, para un crack, eta casi no empieza las dragas, eta Belariki que tenito en la etiqueta, Urrego Gunean, un que bueno, o sea, y un puntazo, lau jarduela que astapenak que eguneak hasta Penac, que dauden y eta a Bacho Jarretus, de hor card e, Bacho, o e, sea, chartel quedó. Pau, se bete agertzen direnak, Eta Arzendirena, esta va a querer horrela bueno, eh? ja, copia tu baña. Ahora ya, o Arzendara, se enchubiren, de los hinchensen en lógica. Mero ingero en acuario bat, o re, bueno, yo se consue, esta marras que visite una historia chubat, esta, nean ya el cojo proyecto y Sansan Ariela. Pideo simple bat egitea. Vale, y justo en dos años, baitare Clarsum e, bitartes, o bueno, pues apuntea, que chartela, e, que dana. Avisarse en acuario, pues eh, bai y tiburón eta, eta medusa de hori, y muy edo, ez dónde octopus, muy chensiren ahorre la tachera, está bueno lortu lo tuvo a suerte, rebotáchera está ahorre la tachera sin más. Historia, pues bueno ya ja, va a doar complicación, eh, bloquea hoja de bardira, está es que ningo ya jokua vaya elemento pilla de ziren, chensiren, va a cuchas yo a ver comando a que está ver programa. Eta bueno, pues ya, baitaré, Jaribas y Tusten, escena eh, a es Berriña, casquene lortzen zuten, el norte el Sorion, a partir de los ídolos. Y bueno, Ibiri Senor, Buru Belarri, vamos, Buru al barik. Hondoria. Hondoria. Hondoria. baina eskezin dugu, Pena venga. <laughs>